Algunos de ustedes que han seguido el canal desde básicamente el inicio o aquellos que siguen mi contenido de manera habitual se habrán dado cuenta que no estoy subiendo videos de manera tan frecuente no tanto como lo hacía antes sin embargo es necesario acotar que he pasado por distintos procesos en los últimos meses, psicológicos, físicos, filosóficos se podría decir y que me he dedicado 100% a mí y esto implica que he quitado tiempo para el canal de YouTube y se lo he dedicado, bueno, a mí mismo. Esto implica que, por ejemplo, 10 horas de la semana se la dedico a entrenar. Precisamente de eso quiero hablar. Quiero enfocarme en ese tema en particular. Hace meses yo hice un video en donde hablaba sobre cuando la realidad te ataca, te golpea y te dice que la vida es horrible. Y te lo recalca y te lo vuelve a recalcar. Y es allí en donde nosotros, como seres humanos competentes tenemos que hacer frente a esas desgracias y seguir adelante pero no seguir adelante como antes de esos eventos porque inevitablemente te van a cambiar y si tú no cambias vas a seguir cometiendo esos errores vas a seguir siendo vulnerable a ese tipo de errores es por ello que además de trabajar en mí mismo a nivel mental que era algo fundamental también comencé a trabajar en mi cuerpo llevo ya ocho meses Yendo al gimnasio, entrenando de distintas formas, en medio me enfermé, pero logré recuperarme. Y puedo decir que los efectos de todo ese ejercicio ya se están notando, están notando considerablemente. Yo siempre he sido una persona que ha sido bastante delgada, desde niño, siempre, en todo momento, en diferentes etapas de mi vida. Aunque digamos que en los últimos tres años, al dedicarme a trabajar desde casa, frente a una computadora, sentado todo el tiempo y tener poca o ninguna actividad física pues hizo que se me acumulase bastante grasa en los alrededores, pero no es que yo fuese obeso, seguía siendo flaco pero con mucha grasa. En distintas épocas intenté hacer ejercicio por mi propia cuenta, pero no generaba nada porque no tenía un plan. Simplemente hacía cualquier rutina que veía en internet y listo. Habiendo ganado una cantidad de dinero considerable, al menos para mí el año pasado, invirtiendo en criptomonedas, pues tenía los fondos suficientes como para pagarle a un entrenador. Y eso fue lo que hice. Este entrenador me hizo un plan de alimentación y todas las semanas me envía las rutinas que voy a hacer entre lunes y a viernes debo decir que me ha funcionado de maravilla porque no es solamente el cambio físico sino el cambio en la cabeza porque por lo general las personas cuando piensan en ejercitarse solamente piensan en lo estético y para mí fue una necesidad psicológica aunque debo admitir que el físico conseguir un mejor físico también es un buen aliciente y que además mi objetivo físico, bueno, no objetivo, sino más bien mi inspiración física, es el conocido y gran Bruce Lee. Pero lo tengo más como inspiración y no como algo que quiero ser, porque todos los cuerpos son diferentes, no todos se van a ver bien de determinadas maneras y simplemente lo quiero utilizar como primera etapa a alcanzar. Ya luego cuando llegue a ese punto y me vea a mí mismo, tal vez vaya en otra dirección o tal vez me quede allí, no lo sé, pero primero tengo que llegar allí. Las personas también tienen una mala concepción de ejercitarse y es que muchos quieren ejercitarse como castigo a sus malos hábitos. Y eso es un error fundamental porque vas a ver el ejercicio no como algo positivo para ti, sino precisamente como eso, como una tortura, como un castigo por comer demasiado o por comer poco, por ser gordo o por ser muy delgado. Y eventualmente te vas a rendir. Porque tu percepción sobre algo que debería ser positivo es realmente negativo y no es lo apropiado. Otro error fundamental es que las personas cuando comienzan buscan una rutina cualquiera en internet que no les va a generar ningún beneficio. Porque no es un plan hecho para ellos y aún así hay Rutinas de ejercicio que son demasiado difíciles para alguien que apenas está comenzando y entonces hacen esa rutina tan difícil y al día siguiente no pueden ni con sus vidas y se rinden. Tampoco cuentan con una asesoría adecuada y entonces al no tener información correcta y concreta se van a rendir eventualmente porque no saben hacia dónde se dirigen además que también en general hay mucho prejuicio sobre los gimnasios y sobre la gente que va a los gimnasios ciertamente hay gente mala como en todos lados pero al menos en mi experiencia personal solo me he encontrado gente fantástica gente que me ha ayudado gente a la que he ayudado he hecho no vi amigos pero sí buenos compañeros de gimnasio que de vez en cuando nos motivamos nos preguntamos cosas nos preguntamos en qué punto estamos de nuestro objetivo, en qué punto estamos nosotros en cuanto a, al peso que utilizamos en un ejercicio en específico, en peso muerto, en press de banca, en bíceps, etcétera? Y algo importantísimo es que muchas personas antes de comenzar a ejercitarnos creemos que comemos bien, creemos que comemos de manera saludable, pero no no lo hacemos. <ríe> Nos queremos engañar a nosotros mismos. Y cuando comienzas a darle actividad al cuerpo, cuando lo llevas a sus límites, sabes que necesitas comer de una manera muy particular y muy específica para seguir rindiendo y para seguir llevando tu cuerpo al límite. Y ahí es donde te das cuenta que tenías una alimentación de mierda, que no servía para nada, salvo para hacerte dormir en las tardes después del almuerzo te daban unas ganas horripilantes de dormir porque comías una cantidad irreal de comida o ciertos tipos de alimentos o comías demasiada azúcar o comías demasiada sal o utilizabas un aceite incorrecto o comías muy poca proteína animal o comías demasiados carbohidratos o comías muy pocos carbohidratos una lección importantísima también que nos da el tener el ejercicio como rutina como parte de nuestra rutina diaria y de nuestras vidas es la paciencia es habitual que veamos a personas que en enero Dicen, entraré al gimnasio porque comí demasiado en estas navidades y este año nuevo voy a convertirme en una persona diferente. Y ya luego está finalizando enero y renunciaron porque no vieron los cambios que ellos pretendían lograr. Como les dije, ya llevo ocho meses entrenando y voy probablemente en un 40% de lo que quiero lograr. Realmente voy en un 60% pero solamente en el peso. Necesito aumentar alrededor de 9 kilos más para lograr lo que quiero hacer. Y en cuanto a musculatura, podría decir que estoy en un 35% o 40% siendo optimistas. Ahora mismo estoy en un proceso de lo que se denomina bulking. Es decir... De comer, comer y comer y comer y comer y comer y comer y comer para aumentar de peso. Y así poder generar músculo. No solo estoy marcadísimo, sino que, bueno, se notan bastante mis bíceps ya, mis hombros. Todavía necesitan mucho trabajo. Mis pectorales necesitan trabajo, pero están formándose. Mi abdomen está fuerte, pero evidentemente por estar comiendo tanto y sobre todo grasas saludables, pues están tapados por esa grasa que necesito temporalmente. Ya cuando llegue a esos kilos que tengo como objetivo, va a comenzar una nueva etapa que es de marcar los músculos y eso conlleva a un cambio de la alimentación, de evitar ciertos alimentos y de ser bastante disciplinado si realmente quiero conseguir lo que tengo como objetivo. El ejercicio no es solamente ponerse bueno, sino encontrar cierto nivel de estabilidad en nuestras vidas y de realmente comprometerse con uno mismo. Y este no es un video para que ustedes vayan al gimnasio y no es un video motivacional, no es un video que quiera incitarlos a hacer algo que no les gusta. Solamente es mi propia historia y cómo me ha cambiado. Son ocho meses, realmente no es demasiado. Hay gente que ha dedicado toda su vida a esto. Hay gente que lleva 10 años entrenando, 15 años entrenando, desde que son muy jóvenes, muy, muy jóvenes. Pero nunca es tarde, y eso es lo importante. Nunca es tarde. Y siempre puedes mejorar tu vida, y siempre puedes mejorar tu cuerpo, y siempre puedes mejorar tu mente. La persona que eres en este momento realmente no es la mejor versión de ti siempre puedes mejorarla esto no implica que tienes que estar inconforme contigo no sino que siempre tienes que pensar que puedes ser Mejor Y lo repito, no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental, porque evidentemente todo el tiempo nos enfrentamos a tragedias, eventualmente nos enfrentaremos a tragedias o estamos en medio de una tragedia. Sin embargo, es necesario fortalecernos a nosotros mismos y el ejercicio no solamente te va a fortalecer físicamente, sino también a nivel emocional. Porque tal como lo he dicho, es comprometerse contigo mismo. Comprometerse a cambiar. Todos los días. Yo sé que cuando yo llegue a mi punto final, que no va a ser el final, no creo que vaya a ser mucha esa experimentación, pero sé que voy a estar muy feliz de haber llegado a ese punto. ¿Y que a lo mejor quiere intentar algo más? Sí, pero no me voy a obsesionar con esa idea. Pasé de solamente alzar una barra en press de banca o en sentadillas, a ahora alzar más de 50 kilos. Creo que eso es algo. Eso es algo de lo que puedo estar bastante orgulloso y que mi cuerpo es muchísimo más fuerte de lo que alguna vez pensé. Y seguirá creciendo y seguirá siendo mucho más fuerte de lo que pensaba. I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now, you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow, or it can crash. Be water, my friend.